Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a discutir el día de hoy preguntas básicas que ustedes tienen que manejar sobre la anatomía de la región abdominal. En la región abdominal tenemos que conocer primero los órganos, luego la vascularización de los órganos, la inervación, las relaciones que tienen y las funciones, que eso es sumamente importante. Espero que disfruten de este contenido, tomen un lápiz y un papel para que anoten las diferentes preguntas que estaremos haciendo el día de hoy. Así que espero que les sirva de ayuda este mini repaso que haremos para que usted pueda obtener buenos resultados a la hora de tomar un examen de anatomía. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bien, acá tenemos diferentes preguntas. ¿Cuál es la porción del páncreas que está en íntima relación con el duodeno? Importante. Recordad que el páncreas tiene diferentes porciones presenta una cabeza un cuello un cuerpo y una cola son cuatro porciones cabeza cuello cuerpo y cola de esas porciones vamos a desglosar cada una de ellas la cabeza está en íntima relación con el duodeno Miren acá duodeno y esta es la cabeza del páncreas el duodeno tiene forma de un anillo abierto o en forma de C y el páncreas descansa acá en la cabeza todas las porciones del duodeno que son cuatro primera porción segunda porción, tercera porción, cuarta porción, la primera porción también le llama porción superior, la segunda porción, porción descendente, la tercera porción, porción horizontal y la cuarta porción, porción ascendente. Toda la porción del duodeno se relaciona con el páncreas, con la cabeza. Tenemos también el proceso unciforme, el proceso unciforme pertenece al páncreas, pero este se relaciona más con los vasos mesentéricos superiores, también llamado uncus o proceso uncinado del páncreas o páncreas menor. También tenemos el cuerpo del páncreas. El cuerpo del páncreas anteriormente se relaciona con el estómago a través de la transcavidad piplones o bolsa mental. El, la cola, el, cuello del páncreas, el cuello del páncreas se relaciona principalmente atrás de este, se forma la vena porta. Eso es sumamente importante, la formación de la vena porta por la unión de la vena esplénica y la mesentérica superior donde contribuye también para la formación de esta, la vena mesentérica inferior. Estas son las penas que forman la vena porta detrás del cuello del páncreas. Y la cola, por último, la cola está en íntima relación con el hilo esplénico, es decir, con las estructuras que están en el bazo, eso es la cola del páncreas. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta, ¿cuál es la porción del páncreas que está en íntima relación con el duodeno Es la cabeza del páncreas. Tengo acá otra pregunta importante, un ejemplo, una endoscopía reporta una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago, ¿cuál es la porción del páncreas que podría ser penetrada por la úlcera? Entonces, relaciones del de estómago con el páncreas. La relación importante que tenemos acá, el páncreas tiene, como mencionamos, las cuatro porciones. Aquí, la más grande es el cuerpo y es la que está en relación con la cara posterior del estómago. Eso lo hace a través de la transcavidad del epiplo. Disculpen si voy un poquito rápido, pero vamos a detenernos un poquito a pensar acá. Una endoscopía reporta una úlcera gástrica en la cara posterior del cuerpo del estómago. Esos es son es los datos que nos dan. ¿Cuál porción del páncreas podría ser penetrada por la úlcera? Es decir, cuando perfora el estómago, ¿a qué parte del páncreas o a qué porción del páncreas debería de ir? Cabeza del páncreas, proceso unciforme, cuello del páncreas, cuerpo del y cola entonces acá recordar que lo que tenemos aquí es una úlcera que puede invadir el páncreas y lo que va a invadir principalmente es el cuerpo entonces cuerpo del páncreas cuerpo del estómago esa sería la respuesta correcta a esta pregunta vamos a esta pregunta cuál porción del duodeno deja una impresión en el óvulo cuadrado del hígado recordar el duodeno tiene una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción, una porción vertical. Entonces la primera porción del duodeno o la segunda son las principales que se van a relacionar con el hígado y la vesícula biliar. Entonces la tercera y la cuarta y la flexura duodenal esa la voy a descartar automáticamente que son diferentes opciones que tenemos aquí. Entonces la porción que deja una impresión en el lóbulo cuadrado del hígado, el lóbulo cuadrado, recordar que se encuentra en la cara inferior del hígado anteriormente, entre la vesícula biliar y el surco, entre el surco de la vesícula biliar y el, ligamento, y el surco del ligamento venoso. Esos son los límites. Entonces, la primera porción del dúo es la respuesta correcta aquí, lo que se encuentra en relación con el lóbulo cuadrado del hígado. Por delante, acá tenemos una pregunta, ¿por delante de cuál porción del duodeno pasa, pasan los vasos mesentéricos superiores? Ok, aquí tenemos por delante de cuál porción del duodeno pasan los vasos mesentéricos superiores. Entonces, primera porción no se relaciona con los vasos mesentéricos superiores. Segunda porción del duodeno eh, tampoco se relaciona con los vasos mesentéricos superiores Tercera porción que es la porción horizontal Esa es la respuesta correcta Como se encuentra horizontalmente A nivel de L3 podemos decir Y esto es el lugar donde vamos a tener Los vasos mesentéricos Que pasan por delante De la tercera porción del duodeno Posteriormente de esa porción Posteriormente de la tercera porción del duodeno Ahí se origina la arteria mesentérica inferior es decir, que el punto de referencia para dividir la arteria mesentérica superior de la arteria mesentérica inferior es la tercera porción del duodeno, que pasa por delante de la aorta también. Entonces, esa es la respuesta correcta en esta pregunta. ¿Cuál es la porción del colon que se encuentra el ciego y la flexura cólica derecha? Entonces, porción del colon donde se encuentra el ciego y la flexura cólica derecha. Aquí tenemos diferentes opciones. Apéndice vermiforme, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide. Entonces, vamos a dividir el colon en dos partes, colon derecho y colon izquierdo. Fácil, sencillo. Entonces, el ciego, el apéndice y la porción ascendente pertenece al colon, dere al colon derecho. Ya la demás, vamos a ver, aquí me dice apéndice vermiforme, está en el colon derecho. El colon ascendente pertenece al colon derecho. El colon transverso, esa la descarto, no pertenece al colon derecho. El colon descendente también la descarto. ese pertenece al colon descendente, al colon izquierdo. El colon sigmoideo también la descarto. Aquí me quedo con dos respuestas. El colon ascendente y el apéndice vermiforme. ¿Cuál es la porción del colon? Que se encuentra entre el ciego y la flexura cólica derecha sencillo entonces la flexura cólica derecha es una flexura un ejemplo acá tenemos la porción del colon esto es una flexura y aquí sigue otra porción del colon que es la porción horizontal entonces acá la respuesta correcta sería el colon ascendente lo que se encuentra entre la flexura cólica derecha y el ciego la apéndice la descarto porque eso, eso no es una porción del, del colon entonces acá tenemos un, un caso clínico un adulto de 35 años de edad con hábitos tóxicos de consumo de alcohol y cigarrillo acude a la consulta de gastroenterología por dolor en el epigastrio recuerden señores, un dolor en el epigastrio esto ya es un signo muy importante vamos a seguir acá luego de comer, ya yo tengo un diagnóstico Ahí automáticamente yo pienso como médico y entonces tengo un diagnóstico de que posiblemente ese paciente esté cursando con una úlcera. ¿Qué tipo de úlcera? La úlcera mejora con la ingesta de alimentos y él principalmente viene con un dolor a nivel del epigastrio. Eso se llama epigastralgia. Entonces, luego de comer, este paciente refiere que se siente mejor. Se le indica una endoscopía que reporte una úlcera. Miren ahí una úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno aquí estamos hablando entonces de una úlcera duodenal ¿cuál arteria podría estar lesionada? entonces vamos a, ir, vamos a irnos a la ubicación de la úlcera lo primero la úlcera en la cara posterior de la primera porción del duodeno bien, ya yo me ubiqué entonces vamos a tener diferentes arterias aquí tengo diferentes opciones la arteria gástrica derecha es una opción, la gástrica izquierda, la gastroduodenal, la gastroepiploica derecha o gastroomental derecha, se llama así, la gastroomental izquierda. Entonces, vamos a ir descartando. Cara posterior del duodeno, la primera porción. La gástrica derecha no pasa por la cara posterior del duodeno. Esta se dirige de una vez, desde que se origina, vas hacia... La curvatura menor del estómago. Tengo otra. La gástrica izquierda, esta nace de tronco celíaco y no se relaciona nada con el duodeno. Se dirige de una vez para la curvatura menor del estómago. Esa dos la descargo. La gastroduodenal está así. está así. Vamos a dejarla ahí en stand-by para ver las siguientes opciones. No llevarnos siempre de la primera impresión. La otra es la gastromental derecha. Esta se si origina de la gastroduodenal. Pero déjame ver, detrás de la primera porción del duodeno, esa la voy a dejar ahí también. No me voy ahí de la segunda impresión que, tenga, que tenemos aquí. Y la otra opción es la gastromental izquierda. Entonces, gastroomentar izquierda, esa yo me pongo a pensar que nace de la arteria esplénica y la descarto automáticamente porque se encuentra a la izquierda y no se relaciona en nada con la primera porción del duodeno. Aquí yo me voy a quedar entonces con la gastroduodenal y la arteria gastromental derecha. Pero eh, una de ellas es que pasa completamente por detrás de la primera porción del duodeno y la arteria gastroduodenal. La otra se origina entre la, entre la cara inferior de la primera porción del duodeno, que es la gastromental derecha, entre la primera porción del duodeno y, y la cabeza del páncreas, es decir que es inferiormente esa yo la descarto y me quedo con la gastroduenal. que es la respuesta correcta señores un masculino de 22 años de edad luego de que llega a un centro médico por presentar vómitos de contenido de sangre eso aquí es vómito con contenido de sangre eso se llama hematemesis señores hematemesis es la salida del vómito ya acá vómito con sangre digerida dolor en el epigastrio Dolor en el epigastrio más hematemesis. Luego de haber consumido un diclofená, aquí ya tenemos una úlcera. Diclofená, eso es un AINE. Entonces, diclofená, recuerden que eso puede producir úlcera hace varias horas por dolor de cabeza. Entonces, ya yo tengo un diagnóstico, una úlcera. Después de varias horas, con dolor de cabeza, este quería mejorar el dolor de cabeza y presentó un sangrado acompañado vómito con sangrado hematemesis el médico de turno le sugiere que se presenta un cuadro de sangrado gastrointestinal alto sí ese es un sangrado gastrointestinal alto entonces aquí tengo la pregunta ¿cuál estructura se toma como referencia para dividir los sangrados gastrointestinales altos y bajos eso es sumamente importante entonces qué estructura la vamos a tomar en cuenta aquí tengo diferentes opciones flexura duodeno yeyunal esa es la cuarta porción donde termina la cuarta porción del duodeno esa flexura que está ahí para continuarse con el yeyuno ligamento de treis el ligamento de treis este es un ligamento también llamado músculo de treis es un ligamento que se encuentra en la cuarta porción del duodeno en su porción superior y fija el duodeno al pilar izquierdo del diafragma vamos a tener esto ahí, ligamento suspensorio del duodeno también llamado, fascia retroduodenal, eso no, eso es lo que fija el duodeno a la pared posterior, válvula iliosecal, tampoco porque la válvula iliosecal eso es lo que se encuentra eh, distalmente y el divertículo de Meckel. entonces el divertículo de Meckel no es un niño para tener el divertículo, la válvula iliosecar, esa la vamos a descartar porque se encuentra muy lejos, en el ciego, allá abajo. Y estamos hablando de una úlcera gástrica, un vómito con sangre. La fase retoduodenal, eso no. Y me voy a quedar con el ligamento suspensorio del duodeno que se llama ligamento de 3 Entonces, señores, el ligamento de 3 es un punto de referencia muy importante a nivel de gastroenterología y a nivel de cirugía para determinar los sangrados. Si son sangrado gastrointestinal alto o sangrado gastrointestinal bajo. Entonces, eso es una característica importante. Ya el paciente, si un ejemplo, ese paciente tiene otra característica. Si es una melena, por ejemplo, la melena es un heces de color negruzca. Esto es debido a que la sangre ya está digerida y pasó por el estómago. Es decir, que luego de que pasa por el estómago, ya ahí tenemos sangrado gastrointestinal alto. Y lo otro, sangrado gastrointestinal bajo, sería ya específicamente a nivel de recto, un paciente que tenga hemorroides, un paciente que tenga fístula o fisura anal. Eso sería un sangrado gastrointestinal bajo. Un divertículo de Maker se puede comportar de las dos formas. Porque ahí en el divertículo de Maker pueden haber células gástricas ectópicas que en su origen embriológico se queden ahí en el divertículo y entonces una diverticulitis, que sería la inflamación del divertículo, puede cursar con un sangrado gastrointestinal alto en su inicio y luego comportarse con un sangrado gastrointestinal bajo. Bien señores, hasta aquí les dejo algo, esos casos clínicos para no hacer el video tan extenso. Repasen con esto y luego déjenme un comentario, déjenme los comentarios que les parece para continuar con los demás videos. Son muchos casos que tengo para todos ustedes. Así que espero que les vaya bien y disfruten de todos estos contenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en una próxima. Bye.